Eh, un gran partido que realizó en el día de hoy para escuchar también el comentario. Claro, ya le faltó a usted eso, dale ahí el, <ríe> el punto final. <ríe> qué bárbaro usted. Eso, Sevilla, qué bueno. Se venga, Sevilla, aprovecharlos a los 12 aquí con Pablo. Bueno, eh, muchachos, 12 goles con los de hoy. Sí, este, creo que dimos un, un bonito partido. Allá veníamos de. De ganar allá 2 a 1 y hoy necesitamos como dicen este matarlos aquí. Aquí en casa ahora todas las todas las finales que se vienen porque son yo creo que son seis partidos para estar en la final. Entonces aquí en casa hay que, a cualquier equipo hay que matarlo y se mata con fútbol, con goles como lo hicimos hoy. Qué bien. Pero a usted les pasó por la mente que iban a hacer tantos goles hoy. Trabajamos para eso, trabajamos para eso. Este en el en la semana este. Una semana típica, venimos aquí, trabajamos un poco, pero siempre concentrados y metidos que necesitamos ganar hoy. Y por uno, por dos, se nos abrió el barco bastante y fueron seis. Y hasta Molina hizo uno. <risa> hasta él hizo uno, imagínese. Sí, sí, se fue solito y la tocó ahí, ¿verdad? increíble. ¿verdad? Ahí, sí, sí, son cosas que le pasan a jugadores de primera y en esta liga le pasa y no le pueden, no lo podemos achacar nada. Y le pasan a los de primera que que tienen, este, entrenan todas las semanas y todo, y un, un error que le pasó a él de ahí, beneficio para nosotros claro, sí gracias eh, Valladares, buena gracias, suerte, gracias nos vemos en la próxima semana, si Dios quiere ahí, donde nos toque vamos a estar y, y hey, trabajar para, sí, para sí, llevar, pero invite sí, es sí, que sí, si sí. usted lamentablemente va con nosotros y nunca invita de ahí, ustedes son los que me tienen que invitar, ustedes son los de La Plata <risa> qué bueno el amigo Valladares aquí está Sevilla, lateral derecho ¿hace cuánto se está con el guarco? Bueno, este, yo me acabo de incorporar al Guarco en condición de, de refuerzo, verdad, ya que venimos con, con estas instancias finales y de lo importante es venir a aportar un granito de arena, ya que el equipo ha venido un equipo sólido, un equipo que juega bien al fútbol, un equipo que tiene condiciones creo que para ascender, tanto creo en mis mi perspectiva, como... Lo que es la junta, de jugadores, me parece que es un equipo que la verdad merece merece el ascenso. Tanto. ¿De dónde venís? Yo soy este, oriundo de San Diego de Tres Ríos. Ah, ¿Y ahí con qué equipo estabas jugando? El, este torneo anterior lo estaba jugando con el Valencia. ¿El de Corriabat, Sí, señor, con Valencia. De en, ¿En el último partido usted jugó contra contra el Huarco, que perdieron 2-1? Sí, sí, ya me acuerdo. Señor, sí. sí. sí. ¿Viene a darle un apoyo al equipo? Sí, este, bueno, yo, yo me iba a incorporar desde de antes, atrás, este, antes de empezar el torneo, pero por cuestión de, que como ya jugaba con Valencia, me abrió puertas, entonces quise jugar con ellos, pero ahora que estamos aquí, venimos a dar lo mejor, ¿verdad? Muy bien, excelente, suerte. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, al amigo Sevilla, proveniente del, del equipo de eh, Valencia de Curridabat, sí señor.